UADC informa. Calidad académica. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a los directores de las escuelas de bachilleres Jaime Lozano Benavides, del municipio de Allende, y Antonio Gutiérrez Garza, de Ciudad Acuña, para el periodo 2019-2022. El maestro Samuel Cepeda Tobar será el director de la Escuela de Bachilleres Jaime Lozano Benavides, mientras que José Luis Valdera Serrera lo hará en la Escuela de Bachilleres Antonio Gutiérrez Garza, ambos ejerciendo su segundo periodo al frente de las preparatorias. Durante el informe de la directora de la Facultad de Ciencias de la Administración, Yasmín Guadalupe Cervantes Ávila, se recibieron las acreditaciones por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CASECA, de las tres carreras que oferta, licenciatura en Administración de Empresas, licenciatura en Administración de Recursos Humanos y la licenciatura en Contaduría, obteniendo así el 100% de los programas de licenciatura acreditados. Alumnos de la primera y segunda generación de la maestría en Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas celebraron su ceremonia de graduación. En su mensaje, el rector expresó que el compromiso que tiene la universidad no solo consiste en brindar alternativas de estudio en los niveles medio superior y superior, sino que también radica en ofrecer opciones educativas de calidad en el nivel de posgrado. La Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera celebró 99 años de existencia, evento que enmarcó la toma de protesta de la sociedad de alumnos, misma que la integran estudiantes de las carreras de Artes Plásticas y de Diseño Gráfico. Los jóvenes se comprometieron a emprender acciones que beneficien a la comunidad estudiantil de las dos licenciaturas y fortalecer la unidad en el plantel. Vinculación para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó un simulacro de conato de incendio en las instalaciones de la Biblioteca de la Escuela de Ciencias Sociales. A través de labores realizadas por el Área de Protección Civil Universitaria, la UADC tiene 20 protocolos para atención de siniestros y desastres naturales, dando certeza a los universitarios de que se cuenta con la preparación y capacitación necesaria para salvaguardar su integridad. Sustentabilidad Alumnos y personal de la Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras contribuyen a la preservación del medio ambiente con acciones de reforestación. Gracias a la participación e interés del estudiantado, se lograron conseguir 10 árboles mediante la campaña de canje de botellas de PET. Durante la primera jornada de reforestación, se plantaron 6 de los 10 árboles conseguidos y se dará continuidad al programa Eco Canje para la adquisición de más árboles y ampliar el área verde en la escuela.